Hola a todos, vamos a ver en este tutorial cómo cambiar el orden interno de las citas en un documento que estamos formateando. Para ello lo que vamos a hacer es irnos directamente al editor de citas avanzado, que lo tenemos aquí en eh, estilos de citas, hacemos clic en More Styles y nos vamos aquí a la pestaña About y accedemos al editor de CSL. Vale, una vez que estamos aquí, nos vamos al editor visual y ahora lo que vamos a hacer, una vez que nos logueemos, es subir un estilo que ya, ya tenemos personalizado. Un momentito. Vale, nos logueamos. Vale. Bueno, ya estamos en el editor visual. Entonces, desde la opción primera que veis aquí, Style, subimos el estilo que ya tenemos guardado en el ordenador, lo seleccionamos y lo subimos. ¿Vale? En este caso es una variante del Vancouver. ¿Vale? y Lo que vamos a hacer es cambiar el estilo para que el orden de las citas en el texto en lugar de ser alfabéticamente sean por fecha de publicación. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que tocar es esta opción de aquí que pone Inline Citations. Aquí aparece la presentación y aquí aparece la forma en que está ordenado. Como veis, por defecto aparece por autor. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Hacer clic en este macro y lo cambiamos. Y en lugar de que sea autor en la cita, lo vamos a cambiar a ordenarlo por el año en la cita. ¿Vale? Y lo vamos a dejar con orden eh, ascendente. Ahora lo único que tenemos que hacer es guardar el cambio que hemos hecho. Y automáticamente se nos va a abrir en escritorio. vale Ahora vamos a ver esto cómo influye en, en nuestro documento, vamos a abrir un documento de, de Word, vamos a hacer aquí nuevo documento, vale, y ahora abrimos el documento, un momentito, Y ahora vamos a ver cómo insertamos varias citas y después eh, las vamos a ordenar. Vale, bueno. Vamos a referencias. Insertamos la primera cita. Vamos a poner, por ejemplo, eh, este autor. Y le decimos OK. Insertamos otra cita. Documento de Gao, insertamos otra cita, ya la última. Decimos OK, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es fusionar estas tres citas con el botón de Mendeley y, como veis, se nos ordena por la fecha de publicación del trabajo en lugar de alfabéticamente por los autores, ¿vale? Bueno, esto es todo y un saludo